Les contamos que dos trabajadores de la empresa municipal de agua potable de Quito fallecieron tras quedar atrapados en una corriente de agua en la quebrada Caicedo, donde realizaban trabajos de limpieza. Desde el pasado lunes, los obreros Diego Lozada y Alfonso Muñoz, de 60 y 37 años, realizaban labores de limpieza en la quebrada Caicedo, que se inundó por las intensas lluvias registradas en la capital. Aproximadamente a las seis y media de la tarde del martes, quedaron atrapados por una descarga de agua y lodo mientras trabajaban en la torre de captación. Eh, lamentablemente por estas circunstancias, por tratar de desfogar el agua, han tenido este caso cortito que nos den a todo el municipio de Quito. Porque lo hacen con sacrificio. Después de nueve horas de búsqueda a las cuatro de la madrugada de este 15 de diciembre, equipos del municipio de Quito y bomberos encontraron los cuerpos. Inmediatamente fueron trasladados a la morgue. Ayer de tarde sí escuché la gente como subía y bajaban las ambulancias, cuerpo bombero, pero nunca me percaté qué era lo que pasaba, ¿no? Y a la hora de mañana, como a las tres de la mañana, las ambulancias bajaban, subían me imagino que ha sido el encuentro de los cuerpos. Más bien escuchamos los gritos de las personas y lo que hicimos obviamente con, como conjunto es prestar nuestro contingente tanto de seguridad como los vecinos, alimentos, frazadas, iluminación para que se lleve a cabo lo que querían es una búsqueda de una de las personas que ya más tarde se confirmó el deceso. Eh, nos encontramos en el sector del bosque, justamente en la quebrada Caicedo, eh, donde la madrugada de este miércoles eh, eh, fallecieron dos personas, trabajadores, eh, justamente del EMOPS. Eh, por el momento se encuentran y sí continúan eh, los trabajos de limpieza. Las autoridades indicaron que de momento se encuentra controlada la situación en la quebrada. Pese a esto, los moradores sienten temor por posibles desbordamientos de tierra. Va a ser el cuarto día. Uh -huh y las autoridades no tienen un plan de control claro. O sea, vienen jornadas tras jornadas, 20, 30 personas de evaluar la situación, pero no nos dicen lo que quisiéramos, saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer y en qué tiempo lo van a hacer. Víctor Arauz asistió esta tarde a la Embajada de Estados Unidos en Quito. A su salida se confirmó la cancelación de la visa y la de su familia. Nos encontramos a las afueras del despacho del abogado de Víctor Arauz, el general recientemente restituido. Nos acaban de informar que la embajada americana decidió remover y cancelar su visa para él y también la de sus familiares. En la mañana, el gobierno estadounidense citó al general Arauz a la embajada americana. Se le solicitó que acuda con su pasaporte. El abogado de Víctor Arauz, Diego Chimbo, aclaró que las acciones de la embajada estadounidense no tienen nada que ver con el proceso que está siguiendo Víctor Arauz, el que incluso se está tomando represalias por parte del gobierno por denunciar las acciones recientes de la comandante general Tania Varela. Perdonan a Víctor Arauz haber retornado a la policía, haber denunciado y evidenciado un acto delictivo en el proceso de calificación en su ascenso. El actual jefe financiero de la policía, Víctor Arauz, dijo que no daría más declaraciones al respecto y que este tema se trataría con su abogado. También lo único que señaló es que este proceso se está dando contra su familia y que esto no debería darse. consciente a lo que me enfrentaba y a las posibles consecuencias o recalaciones. Y lo más importante, se metieron con mi familia y eso no se hace. Con la familia no, eso no se hace. Gracias. Hoy inició la primera fase de apertura de la frontera Ecuador y Colombia en el puente Rumichaca. Este puente se abre después de permanecer 20 meses cerrado a causa de la pandemia del COVID-19. En esta primera fase podrán cruzar la frontera los tripulantes de los tracocamiones para descargar las mercancías de exportación e importación. Después de un mes se evaluará si se avanza la segunda fase, que comprende el paso peatonal de personas que tengan el carnet de vacunación con las dos dosis contra el COVID-19. En una tercera fase se permitirá el acceso de taxis y camionetas de transporte transfronterizo y solo en la cuarta y la última fase se autorizaría el paso a los vehículos livianos, privados y a todo tipo de automotores. En otro tema les contamos que 150 personas están en observación por el Ministerio de Salud tras confirmarse el primer caso de Omicron en Ecuador. Sin embargo, una ciudadana ecuatoriana que llegó desde África reportó a fines de noviembre que dio positivo a COVID-19 junto a su esposo y nos comenta que las autoridades no le prestaron atención. Veamos en el siguiente video. El primer caso de Omicron en el mundo fue alertado en Sudáfrica el 24 de noviembre. El 14 de diciembre, el Ministerio de Salud confirmó el primero en Ecuador. Se trata de un ciudadano de 48 años que arribó al país el 10 de diciembre procedente de Sudáfrica. Es un Omicron positivo. Eh, el paciente se encuentra bien, no tiene síntomas graves, se encuentra aislado. Hemos hecho nosotros eh, cercos epidemiológicos eh, como parte de nuestro eh, programa de, del Plan Flénix. Sin embargo, es complejo precisar si antes existieron o no más contagios de esta variante. Ana Dávila, llegó a Ecuador con su esposo desde Egipto el 26 de noviembre. Hicieron escala en Ámsterdam y Panamá. Dávila cuenta que las autoridades le pidieron únicamente el carnet de vacunación a su ingreso. Un día después, empezaron los síntomas del COVID-19, se realizaron una prueba PCR que salió positiva e informaron de la situación al Ministerio de Salud. Estamos de ese momento al 171, porque no se me ocurrió como más reportarlo en el momento, y me contestaron les dije sabe qué yo vengo de África mi último de, de destino fue Egipto estuve más de cinco días de ahí acabamos de llegar al país estoy con y estamos covid positivos entonces por esto de la, la nueva variante no no sé cuál es el procedimiento a seguir si tenemos que hacernos algún examen especial si tenemos que hacer algún reporte más bien yo estaba preocupada no, no sin saber qué, o sea cómo reacciona el cuerpo a esta nueva variante si es que la teníamos o no y únicamente me dijeron, eh, muchas gracias por llamar, si se siente mal, vaya a un centro médico. Ambos hicieron el aislamiento obligatorio. 12 días después, seguían con síntomas, por lo que se acercaron al centro de salud del IES, ubicado en el sector del Batán, en Quito. Dávila comenta que en este centro tenían la intención de otorgarles el alta médica sin hacerles un chequeo completo de su estado de salud. O sea, no se está realizando ningún, ningún control, por más que uno haga las cosas bien y avise a las autoridades y reporte de dónde llega, cuándo llega, todo lo que está pasando, yo nunca tuve ninguna respuesta. Para la fecha en que retornaron a Ecuador, ya se había detectado un caso de Omicron de una mujer que viajó de Egipto a Bélgica. Es así que con casos como el de Ana Dávila, es complejo afirmar si el primer caso de la nueva variante es el ciudadano procedente de Sudáfrica o si hubo previamente más contagiados.